Andrés, ¿cómo anda tanto tiempo? Hola, Gaby. ¿Todo, todo bien. Mira. Puesto el amanecer. Ruta 12, 12 kilómetro 108. 28, Acá es. encontramos de todo y hay novedades, ¿no? Muy buenas novedades. A ver, ¿qué sacamos? Tenemos nuestro harinado dulce. Ya es dulce, no hace falta bastante, no hace falta vainilla. Tenemos la picante. Y después, bueno, si quieren agregarle vainilla, mejor, pero ya tiene todos los ingredientes que se, ¿Se liga con, con agua o con...? Se sí, liga el agua del río o del maíz, que cuando compran maíz le agregan a la masa. Es bueno, bueno. espectacular. ¿Y todas las carnadas, como bueno, siempre? Tenemos tipo de pollo, lombrices, fiel el anchoa, sardinas, calamar, ya empieza a ver ranas, ¿Equipo de pesca? Equipo de pesca de lo que quieras. A full el amanecer, ¿eh? Estamos, estamos, estamos. Más alegro, Andresito. Así que bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos con Susana, encargada de cabañas Puerto Alto Delta. Bueno, Susana, un gusto, como siempre, sí, todas siempre las bienvenido. primaveras. Acá estamos con ustedes, este, compartiendo este, este maravilloso mundo que es Paranacito y bueno y Puerto Alto Delta, ¿no? La verdad que asombroso cómo va cambiando de año en año este, con la vegetación. Y bueno, muy lindo todo. Te felicito porque sí que hay mucho trabajo atrás, ¿no? Mucho, mucho trabajo acá. No paramos nunca. Con Roberto. Eh, sí, sí. Roberto, el equipo completo, tenemos mucha gente trabajando y todos muy comprometidos. Y muy comprometidos con, con la gente, con que vengan y que estén contentos, que disfruten, que vuelvan, que nos recomienden y más acercándonos ahora también a la comunidad náutica, pescadores. Sí, sí, hoy me decías que vinieron navegando desde Tigre una comunidad sí. de. Sí. Eh, ¿Tres cuatro náutica. lanchas? Sí, sí, naut eh, lanchas y, y motos, y de, motos agua. de agua. Y recibimos también barcos. Sí, o sí. sea, es navegable, tienen todo un derrotero para venir hasta sí, Puerto sí, de sí, desde sí. Tigre. Por sí, sí, sí, sí, to total. Y están muy bien los canales. O sea, ¿sí, vienen por el río Uruguay... El... Eh, vienen todo por, por adentro, por, el, por este, Guazú, Bravo, ah. Agarran Gutiérrez y entran acá a los ríos y arroyos de acá de la zona y... Y, eh, y por sagastume acá. llegan a sí, ah, sí. Espectacular, una opción muy linda. Sí, muy linda. Y la sí. novedad es que ya están a full los dormis. Uy, los dormis están ter terminados, así que los fin? esperamos a todos. Sí, eh, sí cada dormi es eh, una cabañita de un ambiente eh, donde tiene dos eh, sofacamas, una mesa, un deck importante sobre el, el río que balconea. Y bueno, mesa, parrilla, baños y duchas son compartidos, pero están nuevos, son muy buenos. Y bueno, y es un lugar hermoso. Eh, muy lindo. Ahora se lo recomendamos venir a despertarse viendo el río, no, el deck sí. es hermoso. La salida del sol da justo en la entrada del, del deck, así que divino, los esperamos a todos acá. Y también tienen una, una despensa donde pueden conseguir con sí, alimentos. Sí, sí la despensa está Fabiana, eh, que los atiende todo el fin de semana. Y bueno, los podemos proveer de, de todo. Eh, bien, tratamos bien. de que tengan todo lo que necesitan, cosa de no tener que ir al pueblo. Sí, hielo, sí, eh, sí, helado, ahora sí, que hace falta algo de de fresco. Todo. Y muchas veces cuando la gente también quiere, eh, no quiere viajar y yo voy, eh, les hago el favor y les busco carne, Pagán, pan, más. sí, sí, hago el pedido y lo, lo busco y se los traigo. Bueno, excelente servicio, Susana, te felicito. Sí. ¿eh? La verdad que es una maravilla y, y bueno, siguen así. Bueno, muchas gracias por estar siempre. ¿sí? Gracias. Eh. Y los esperamos a todos. Como bueno, va, gracias. Mi Lindo viendo el tarú sí. Acá en la esquina. La más grande. Hermosa. Linda tarucha. ¿eh? Como vos dijiste acá en, el, en la curva. ¿no qué tarón? Con el señor de flote. La ¿eh? más grande. Está más grande. Hermosa bicha, che. La tenía la idea. Ya sabía que estaba por acá, eh. ¿Quieres la pinza? Sí, Vamos a hacer la liberación. Eso. Vamos Emilia, vamos. Sí. Levántalo, eso. Mira, ve. Bueno, ¿cómo se llama esto? Tarucha, sí. Tarucha. Hermosa tarucha de Emilia, ¿eh? ¡Muy bien! Bueno, llegamos a Villa Paranajito, Cabaña, Puerto Alto Delta. Hermoso, ¿no? ¿Qué te parece? Hermano? Todos los años que venimos a hacer la visita para primavera, vemos que se llena de naturaleza, crecen muchísimo los árboles, este, un lugar muy tranquilo y, bueno, muy bien cuidado. Eh, ¿Te gusta venir, no? Este, es lindo para pasarlo en familia, bueno, estar acá con amigos, este, el lugar tiene cabañas en alquiler para 5 o 6 personas y bueno, y en esta oportunidad eh, venimos a Los Dormis, que también son nuevos, eh, con capacidad para cuatro personas, tienen dos camitas, pero se pueden traer las colchonetas o bolsas de dormir y la verdad que lo más lindo que tiene esto es despertarse y mirar para el para el río, hacer un desayuno acá, en este deck y bueno, comenzando el día un día de calorcito y viento a ver si podemos pescar algo también para ellas también, eh, si quieren pasear eh, ver eh, plantas, que acá está llena naturaleza, de naturaleza, sí. está llena de naturaleza. Sí. Es, eh, un lugar hermoso, la verdad que lo felicitamos a Roberto y a Susana, que lo cuidan muchísimo le ponen muchas ganas y bueno, este es el, el resultado, ¿no sí, así que si quieren hacerse un asadito ahí al ladito del río tienen la parrilla tienen ahí un, un lugarcito para estar espectacular ahí mirando el, el río una tranquilidad espectacular, muy lindo, así que se lo recomendamos bueno, Súper recomendable así es bueno, seguimos y vamos a ver si tenemos suerte con alguna taruchita el año pasado algo sacamos, ¿eh? Sí. <ríe> mojarrita, hay todo, hay mojarrita, tararita, bueno, bobita las especies de río aquí en Villa Paranacito en el ingreso a Villa Paranacito en el kilómetro 14 ahí está Cabañas Puerto Alto Delta 11 kilómetros más y llegan a la ciudad y bueno, si tienen lancha y quieren venir navegando desde, desde por ejemplo el Delta o desde el Tigre lo pueden hacer, de hecho van a venir eh, nos contaba Susana que va a venir gente que vienen navegando desde allá, no sé cuánto tiempo tardarán, pero esto, está todo conectado internamente eh, de acá pueden salir al arroyo sagastume del sagastume a paranacito al, al arroyo paranacito de ahí tienen el gutiérrez bueno el uruguay el derrotero hasta hasta el tigre ¿no? bueno seguimos desayunando matecito